Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les saludo a Beto, aquí en Plaza Sésamo <ríe> Y bueno, pues en este video, tal como dice en el título ¿Cómo conseguí mi permiso de estudios? Fue a base de desesperación, lágrimas, frustración Ah, ¿cómo se tardan aquí? Nada más se crean, pero les voy a explicar cómo fue como yo le hice Eh... Yo no encontraba ninguna escuela en Canadá, o más bien no tenía tiempo de buscar escuelas porque sí, sí hay que estar haciéndole, hay que ver el listado de las escuelas asignadas por el gobierno, cuáles sí tienen DLI, y sí estuve preguntando en muchas, pero todas carísimas. Aquí la educación está por los cielos. Entonces ya me había desanimado porque siempre que hablaba por tener, por teléfono, me decían que tiene que pagar el total del curso de contado. Así todo el golpe. 15 mil, 20 mil, 30 mil. No, pues no, no cuento con esa cantidad. Ni siquiera trabajando aquí en Canadá. este Bueno, sí se puede juntar. Pero tardas mucho tiempo juntándolo. Y más, este, teniendo un salario bajo de 15, 16 dólares la hora. Que es lo que me... Yo, yo más o menos lo que yo estaba ganando. Ahora, uh, trabajando legal. Pues la, la ventaja es que estás legal, ¿no? Pero te quitan muchos impuestos entonces aunque yo estaba ganando 16 me bajaba como a 13 a 12 bueno 13 sí porque es mucho lo que te quitan de impuestos y aparte este fondo vacacional y que para el retiro etcétera muchas cosas eso hay que tomarlo en cuenta entonces yo al mes cuando mucho podía ahorrar 500 600 700 dólares porque la vida en canadá es cara y yo no tengo familia misma, ya imagino cómo le hacen los que tienen esposa e hijos pues ahí la esposa tiene que trabajar también, tiene que ayudar a, a, y contribuir a la economía de la familia. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, por dos años y pico, yo estuve ahorrando, bueno, tuve gastos, este, los que han seguido mi canal saben que, que yo, yo llegué para aquí al hospital por una apendicitis, entonces dejé de trabajar un mes, entonces eso también me pegó. Y otros gastos que he tenido, cuando fui a Toronto me, me gasté como mil dólares en el avión. Afortunadamente no pagué hotel, llegué ahí con mi amigo David. Pero sí, este gastos que en el, en el paso del tiempo este se van teniendo. Pero aún así este, no lograba la cantidad que pedía en las escuelas, no lo conseguía. Amarrándome la tripa y todo lo que tú quieras, pero siempre, siempre salía algo. Y entonces un día que... Eh, ya mi pasaporte estaba por vencer Bueno, todavía no vencía el primer pasaporte Iba a vencer este diciembre del 2019 Así es que solicité eh, un nuevo pasaporte Fui a la, al consulado de México, aquí en Vancouver Y ese día no fui a trabajar Porque yo salía a las 3 de la tarde Entonces desplazarme a Vancouver Y, y luego la embajada cierran a las 4 Entonces, no, no la embajada del consulado Entonces no me iba a dar tiempo Entonces pues no fui a trabajar, ese día lo perdí, 100 dólares. Es más o menos lo que vas a ganar, 120, 130. Entonces, este, ya regresando, pues no pues ya ya perdí el día. pues Por lo menos quiero pasear por, por la ciudad, no desestresarme un poco. Y caminando por las calles de, del downtown de Vancouver, vi un lugar en la Granville. Con unos eh, consult consultores de migración. Entonces me metí, era un sótano. Y les pregunté, este, pues mis opciones para poder eh, obtener una residencia canadiense. Y entonces eh, ya analizaron mi perfil y me dijeron, ¿sabes qué onda ocupas un, un diplomado? Porque no tienes educación postsecundaria para calificar para cualquier programa. Entonces así como que yo, uh, no, pues ya valió madre. Y yo les pregunté, oye, ya tengo dos años de experiencia en Canadá, ya tengo este... cierto background, ¿no me sirve? ¿en qué trabajas? y ya les enseñé mi permiso de trabajo y me dijeron, no, es que tu trabajo es clasificación C de acuerdo al NOC eh, para los programas de Express Entry, Canadian Experience Class y el, el otro bueno, hay como dos 3, 4 que administran. no, no estoy muy seguro, no soy consultor de migración pero me dijeron, no, tu, tu tipo de trabajo no califica porque es C eh, podrías intentar por algunas provincias como Manitoba, Saskatchewan ellos tienen algunos programas para el C, pero no sé pues si tú quieres irte a trabajar para esas este, provincias. Pero una vez que te vayas ahí, pues te vas a tener que quedar ahí porque tienes que firmar una, una carta de intención, de que tienes intenciones de residir en Saskatchewan, en Manitoba, en Alberta, en la provincia donde tú vayas a aplicar, o las provincias del Atlántico, pero siempre en todo caso me pedían que tuviera una oferta laboral. Entonces dije, híjole, todo se complica. Y yo les dije, bueno, ¿qué, qué puedo hacer eh, para aumentar mi, mi, mis habilidades, mis skills? Eh, a mí me gusta el, el desarrollo web, hacer páginas de internet. Ah, mira, precisamente hay una escuela aquí cerca. Eh, al término del curso este, vas a obtener los puntos necesarios para un programa. Ah, ok. Entonces ese día fuimos a Cornerstone, está en la Hastings Street. Donde están los zombies, todos los, los homeless ahí los, este, El Walking Dead, yo le llamo el Walking Dead Street Pero eso es antes, lo, el Walking Dead es este, como cuatro cuadras más adelante Donde están todos los homeless <ríe> Bueno, no me burlo de ellos, pero me burlo de... Me, me da risa el nombre que le puse ¿eh? Pero bueno, es gente que, que está con, eh, entregada a las drogas y pues terminaron ahí bueno, este fui a la escuela, ya me presentaron al director, me presentaron el programa, es un programa de co-op, que el programa dura dos años, el primer año es teórico y el segundo año ya trabajas en empresas, haciendo tus como, como tus servicios, son 960 horas, ya, ya te pagan un salario tiempo completo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me pareció genial. Pero ya lo que ya no me pareció genial fue el costo. Para internacionales 15 mil dólares. Y yo, uh, y en aquel entonces no tenía la cantidad, de hecho no la tengo actualmente. Pero el director es bien buena onda, me atendió, me dijo, ah mira, no te preocupes, yo puedo arreglar este pagos mensuales contigo. Ah, perfecto, me parece muy bien. Y, y, y es lo bueno que tiene algunas escuelas en Vancouver, no todas, ¿eh? que puedes arreglar pagos mensuales, sí para aligerar un poco la, la carga. Nomás eso sí, este, eh, tenía que pagarles el primer mes, y en ese mismo momento me hicieron el examen de inglés. Ahí, ahí tenían las computadoras. En, en media hora me decían cómo estaba mi nivel de inglés. Y entonces lo saqué bajo. 4.5. yo, uh, no. Ya valió madre. Pero por lo menos no hago el, el IELTS o el CELPY. Me dijeron, no, no te preocupes. Es lo que me cae bien de este William. Se llama William Gerard. El, el director de Cornerstone. Este, Tú ven a tomar clases de inglés aquí. Pasas el nivel 5. Y yo te doy el diploma que, que hablas 5.5. Ah, ok. Entonces fui en junio. Tomé ese curso. Un mes nada más. Fue muy difícil. Ya en videos anteriores he explicado lo difícil que fue para mí. Trasladarme diario a Vancouver. Hora y media de camino. Desde Langley. Terminaba mi trabajo 3 de la tarde. Tenía nomás una hora para grabar el camión. Llegar a penitas rozando las 6 de la tarde. Pero bueno, ya llegué a Vancouver tomaba las clases, empezaba de 6 a 9 y bueno, este, yo pensé que iba a estar fácil, pero no, hombre, me di cuenta que, que el nivel 5.5 no está papeando, y empieza a saber cosas un poco más complicadas, por ejemplo, este, el futuro perfecto y cosas por el estilo, y ya, este, entonces ahí me doy cuenta que pues sí, necesitaba incrementar mi nivel de inglés, pero fue muy gratificante porque la verdad aprendí cosas nuevas que yo no sabía. Bueno, pasé el curso y ya me dieron el diploma de que ya este, tengo el inglés de 5.5. Me dieron la carta de aceptación, que es la importante. Este, el recibo de mi primer mes que pagué. que Pagué como 1.100, algo así. Y iba a aplicar por medio de unos consultores de migración, pero ellos me iban a cobrar 1.000 dólares. Entonces yo le dije a, a, a, al director, a William... Oye, no habrá forma que yo pueda aplicar, o sea, yo ya tengo experiencia como desarrollador web desde mi país, desde México. O sea, nada más es llenar formularios, pues qué tan difícil es eso. Y o sea, yo leí a las computadoras, me dije, no, sí, sí, sí puedes. Entonces, entre los dos, él me fue ayudando a algunas cosas que yo no entendía, pues sobre algunas preguntas muy específicas. Este, fuimos llenando los formularios, escaneando los documentos, convirtiéndolos en PDF, etcétera mandé la aplicación, pagué 150 dólares de lo que cuesta la aplicación de permiso de estudios y a cruzar los dedos. Eh, documentos que envié, bueno, hay una eh, tienes que tomarte una fotografía, fui a London Drugs o hay otras tiendas que también este, te, te sacan la foto, creo que en Walmart también. Pero tiene que ser digital, todos los documentos que se envían son digital, tienen que tener ciertas especificaciones, las fotografías. De hecho, te mandan un documento de cómo debe ser la fotografía. Pero bueno, vas a esos lugares y ellos ya saben cómo va el tamaño, la iluminación, que no tiene que taparte la cara, el cabello. este Ahí viene todo. Cómo deben ir esas fotos. Pero ellos ya saben. Eh, el pasaporte escaneado. Este, entre otros documentos. Pero también envié adjunto. este En PDF, todo tiene que ser en PDF. En eh, PDF. Mandé mis permisos de trabajo previos a que nada, a lo mejor eso pudo haber influido, pero no, no lo sé porque no te dicen, no te dicen si influyó o no influyó, o qué, qué tomaron ellos en cuenta. Pero bueno, finalmente llega mi permiso de trabajo de trabajo de estudios, este siete semanas después de que apliqué, yo ya estaba desesperado, aguitado, de hecho mis clases ya habían empezado, déjenme ver la fecha, el 3 de, de septiembre. Ya, ya, ya estaba yendo a clases, este me dijo el director, no, pues para que no pierdas clases tú ven. ya si te dan una negativa, pues, pues ni modo, pues dejas de venir. Yo imagino que me dijo eso porque como ya había pagado el primer mes, este si me negaban el permiso, me iba a decir, no, pues tú ya tomaste unos días de clases y aparte tenemos nuestras políticas de devolución, nomás te vamos a devolver unos 500 dólares, etc. Yo creo que, que, que con esa intención, ¿no? Pero bueno, finalmente ya habemos eh, permisos de estudios. ¿verdad? Por fin llegó. Este, Pero se vienen nuevos retos. Ahora necesito buscar un alojamiento más cerca porque no me quiero estar desplazando hora y media desde el desde Langley. La verdad es una pérdida de tiempo. ¿Y luego qué voy a hacer cuando encuentro un trabajo? No voy a estarme trasladando desde tan lejos. Si tuviera carro sería más fácil. Pero como yo me desplazo en Skytrain y en y en este camiones pues eso me, me demora más tiempo. Aparte, tener carro implica más gastos, la seguridad, luego tienes que sacar la licencia, todo un rollo. Entonces, y ahorita dependo de, del transporte público para trasladarme. Entonces, tengo que buscar algo más cercano allá. Quizás Vancouver no, de hecho, Vancouver está descartado. Las rentas están arriba de 700, 800, 900 dólares, pero la habitación, no el departamento, la habitación. Los departamentos están arriba de $2,000, $2,500. Entonces, está fuera de mi alcance. No, no podría pagar algo así. Porque con este permiso de estudio puedes trabajar, pero nada más medio tiempo. Nada más 20 horas a la semana. Entonces, yo más o menos calculo que voy a tener un presupuesto de $1,000 dólares al, al mes. Entonces, ahí tiene que alcanzarte pa, pa, para pagar tu renta y para este, tu comida, tu traslado, etc. Entonces, va a estar... Este, complicado el, el primer año pero bueno este es el camino a la residencia por eso te piden que tengas este parte del curso pagado ya en el peor de los casos si ya me quedo sin dinero pues a sacar de la de crédito ni modo para pagar el curso pero bueno tengo confianza en que de alguna manera lo voy a resolver les, les seguiré informando cómo voy con mis procesos pues ya saben yo siempre les informo cómo, cómo voy con mi proceso a ¿eh? Y bueno, pues eh, ha habido muchos canales que me confundían. Me decían que no, tienes que tener 30 mil dólares, etc. Pero bueno, si tienes esa cantidad, no te van a negar tu permiso. Pero bueno, yo comprobé alrededor de 10 mil dólares, más o menos. Les dije que no iba a decir cantidades pero ya lo dije. <ríe> y con eso, pues ya me, me autorizaron mi mi permiso de estudios, o sea, siempre, eh, depende del curso que vayas a tomar, siempre tienes que tener dinero en tu cuenta, dinero líquido, si no, este, no te van a dar tu permiso de estudios y ahora ya veo por qué, porque tú no vas, eh, del trabajo de part-time no vas a poder pagar tu escuela, tu, tu hospedaje y tu comida, o sea, es imposible, vamos, ni ganando los dos mil dólares mensuales, este, pudieras pagar todo eso, entonces, por eso debes de tener este, cierto background por eso muchos youtubers recomiendan que si están casados uno trabaje y otro estudie porque pues, ahí se ayudan los dos no el part time de uno y el tiempo completo del otro ya sea no importa quién es el que vaya a estudiar el esposo o la esposa o al revés como sea la combinación por eso es recomendable para los que están casados que uno viene a trabajar y otro viene a estudiar o viceversa la, spa, la esposa o el cónyuge o pareja eh, por ejemplo, la esposa va a, a estudiar, el esposo trabaja a tiempo completo y la que estudia o el que estudia es part-time, nada más 20 horas a la semana. Pero en mi caso, que no tengo esposa, no tengo hijos, o sea, no tengo cónyuge o pareja, pues me las voy a tener que arreglar solas. Afortunadamente no tengo dependientes, bueno, en, en la cuestión del gasto, pues no tengo que mandar a México, a mi esposa, a mis hijos, o sea, todo mi dinero es para mí para mi educación y para mi futuro, pero aún así va a estar complicado. De alguna manera lo voy a conseguir, van a ver. Yo estoy seguro que voy a conseguir un trabajo que me va a ayudar a, a resolver todos mis problemas. Posiblemente un restaurante ¿eh? donde me dejen propina, eso me puede ayudar. El problema no es cuánto dinero puedes ganar, las horas trabajadas, no puedes trabajar más de 20 horas porque si no te metes en problemas, te pueden hasta deportar a tu país de origen. Pero si tú recibes propinas no hay problema, tú puedes recibir, al, si tú te pueden pagar 20, 25 dólares la hora, no importa. Lo importante es que no trabajes más horas de las que te tienen autorizadas. También en periodos de escuela, perdón, de vacaciones de escuela, puedes trabajar tiempo completo. Entonces ahí es donde te vas a poder alivianar. Entonces el curso que yo voy a tomar cada dos meses van a, va a haber como un vacaciones de dos semanas, una semana, entonces ahí es donde voy a poder trabajar tiempo completo ¿eh? y recuperarme un poquito, ganar un poquito más de dinero porque así está, está difícil, ¿eh? es difícil pero no es imposible, es un reto pero al final va a valer la pena, el próximo año ya voy a poder ganar 20, 24 horas a la hora, entonces ahí ya voy a poder respirar, y yo creo que llegando a un acuerdo con el director, si me queda, no sé, unos mil mil $4,000, mil dólares, un piquito de pagar a la escuela, pues podemos negociarlo. Oye, si sí te pago, pero pues aguántame. En, en el internship, en el co-op, ahí puedo pagarte el resto. ¿no? Yo creo que sí. Si me ayudó para mi permiso de estudios, yo creo que sí va a ser flexible cuando llegue ese momento. Ahora, no este programa que yo tomé es una escuela privada, no es pública, pero sí es, de, sí es designada por el gobierno. Si no, no me hubieran dado el permiso de estudios. Tienen su número L, D, DLI. Está en la lista, ahí en la página de Canadá. Pero esta escuela no me da eh, permiso de trabajo posgraduación. Yo estaba muy preocupado por eso, de si me van a dar o no me van a dar postgraduación Pero hablando con consultores que le ayudan a esa escuela, es, me dicen, este no, hay muchos caminos, no te preocupes, este, no te vayas tan cuadrado. este Tú puedes recibir una oferta de trabajo antes de que te termine tu permiso de estudios y aplicas para un permiso de trabajo y te quedas aquí. Pero hay otros nuevos programas. Eh, hay un programa en British Columbia de, eh, enfocado a la tecnología. Y es un camino que, que pero ya lo, lo maneja la provincia en que tú ya podrías este, aplicar para una residencia. También este, nos mencionó que una compañía grande, si te contrata una compañía importante, una compañía grande, vamos a pensar Amazon. Pero bueno, yo sé que en Amazon van a pedir perfiles muy altos. ¿eh? Pero si te contrata una de esas compañías, te sponsorea en tu residencia. Entonces, este, tú échale ganas a la escuela este, estudia cosas adicionales y si estas compañías te contratan este, te pueden sponsorear, sobre todo las compañías grandes eh, pero también compañías no tan gigantescas también podían sponsorearte. o el programa de, de, ese de Tech que, que lo administra la provincia te puede ayudar entonces hay muchos caminos luego también está por medio del NAFTA algo así que es el tratado de libre comercio que tiene México, Canadá y Estados Unidos, también hay caminos por ahí me mencionaron pero me dice, ahorita no te preocupes por eso. Ahorita tú termina tu escuela, eh, gradúate. Y ya cuando llegue el momento, dentro de dos años, va a haber nuevos programas, te lo puedo asegurar. Aparte, el desarrollo web está en demanda en Canadá. No nomás en Canadá, en Estados Unidos. Estaba viendo un video, amigos, que actualmente en Estados Unidos hay como un millón de empleos en, en tecnología. Pero solamente el 4%, no, el, sí, como el 40%, son, son plazas que se pueden ocupar, pero que hay de ese 60% que no, que, que no hay este, gente. Entonces, casi, casi el que se gradúa en tecnología, en cualquier carrera tecnológica de desarrollo web o, por, o de, desarrollo tecnológico, de desarrollo móvil, o por ejemplo en, el, en ingeniería en electrónica, todo lo que tenga que ver con tecnología está en altísima demanda. De hecho, también nos comentó el maestro en la semana. Que compañías como Microsoft, como Apple, como este eh, Google, van a poner oficinas en Vancouver. ¿Por qué? Porque les sale más barato reclutar gente en Canadá. Los salarios son mucho más bajos que en los Estados Unidos, porque el dólar canadiense es más bajo. Y ¿eh? entonces este, le están apostando mucho a Vancouver. Entonces, por eso Vancouver empieza a ser más interesante para muchas personas. Entonces, si tú eh, estás muy enfocado a, a la web, o a todo lo que tenga que ver con tecnología, Vancouver, este, hay muchas plazas y muchas oportunidades de desarrollo. Vamos, ni siquiera me he graduado, y en LinkedIn, o como se diga, LinkedIn, eh, ya me están llegando ofertas, pero no tengo el perfil, todavía no. Pero ya me están llegando las ofertas, eso significa que hay mucho, mucho, eh, mucho trabajo, mucha demanda, en todas las industrias de desarrollo web o en desarrollo tecnológico. Y bueno amigos, me despido de todos ustedes. Soy su amigo Beto, aquí en su canal de Plaza Sésamo, Canadá. Nos vemos en el próximo video. Adiós.